operativos y todos los componentes de los sistemas operativos y cómo nosotros como usuarios finales nos estamos comunicando con sistemas operativos al final vamos a llegar a hablar de un sistema operativo bastante útil eh, que se denomina Linux está basado en un kernel eh, pero bueno ya llegaremos allá les decía entonces que ustedes eh, al haber nacido en una época digital eh, tienen, están mucho más familiarizados con la terminología eh, informática. Hardware, entonces, les decía que son todos los componentes físicos. Todo lo que es componente físico con los cuales yo interactúo en un dispositivo electrónico, eh, es hardware. Todo lo que es físico que puedo tocar, que de alguna manera puedo eh, sentir con mis manos, es eh, un dispositivo o un, una parte de hardware de estos sistemas informáticos. En una Xbox, por lo menos este control play hace parte de hardware. Eh, los procesadores hacen parte de hardware, teclados, mouse, y toda esta información. Todos estos eh, dispositivos tangibles son hardware. Por otro lado, tenemos el software que hace parte o es todos los códigos eh, y programas que yo instalo y que se ejecutan en mi dispositivo electrónico. Este símbolo que está acá se, eh, se denomina código y los, o las aplicaciones, los softwares de uso más común son los procesadores de texto, las eh, hojas de cálculo. En sus celulares tienen las aplicaciones para comunicación instantánea, como WhatsApp, como Messenger. Entonces, todas estas eh, aplicaciones que nosotros podemos instalar en nuestros dispositivos electrónicos hacen parte de software. Entonces, hay que establecer una brecha o una diferencia entre lo que es software y lo que es hardware. Listo, entonces, digamos... Eh, el software y el hardware hacen parte de nuestro sistema, nuestra, nuestros dispositivos electrónicos. Quien controla todo en nuestro computador o en nuestro dispositivo electrónico se llama el sistema operativo o sistema operante. El sistema operante entonces toma control del hardware, ejecuta aplicaciones y las aplicaciones se comunican con usuarios y los usuarios se comunican con aplicaciones, las aplicaciones le pasan esa información al sistema operativo, el sistema operativo requiere calcular eh, o realizar alguna operación, entonces le pide a hardware que realice la operación, recibe la información, se la comunica a la aplicación y la aplicación al usuario. Entonces quien está encargado de realizar todo este proceso es el sistema operativo que es el encargado de administrar todas las aplicaciones y todo el software y a darle un buen uso de, al hardware, es decir, a una distribución correcta de memoria, de uso de procesadores, etcétera. Todo eso lo hace el sistema operativo. En el mundo informático, o en el planeta Tierra, solamente existen, eh, bueno, existen de manera rápida, si les digo, existen cuatro tipos de sistemas operativos. Eh, está es más común, que es que ustedes eh, conocen, y supongo que han interactuado ampliamente con él, el sistema operativo Windows, eh, desarrollado por Microsoft, cuyo dueño era hasta hace poco Bill Gates. El sistema operativo Windows es, representa casi el 90%, si no es más, de los sistemas operativos instalados en computadoras en el mundo. Tiene una gran hegemonía, un gran dominio en lo que es eh, a dispositivos, eh, computadoras, laptops, etc. Existe otro tipo de sistema operativo, que es este que está acá al final, se denomina sistemas operativos de kernel. Estos kernels, o, o el sistema operativo, usa un tipo de sistema de archivos que está basado en Unix. Unix es un tipo de estándar de, de sistemas de archivos. Unix tuvo una vertiente eh, y esta vertiente originó un tipo de licencias para que todo el mundo las pudiera usar. Esas licencias se denominan GPL. Y entonces a partir de ese kernel Unix se desarrolló Linux. Hubo otra gente que tomó esas licencias o ese tipo de estándar UNIX y lo, lo grabó un, con dinero, es decir, para poder usar esto. Ellos eh, emplearon patentes y lo aplicaron a sus sistemas operativos. Para poder usar entonces eh, Mac, uno tiene que usar la licencia de UNIX que en principio era gratis o era licencia BSD. Pero entonces ellos lo adaptaron a sus tipos de computadoras y ahora eh, el sistema operativo Mac OS, que es este que está acá, o Apple, emplea kernel de Unix, que era en principio lo que fue la, la vertiente entre... o la divertiente entre Linux y Mac. Pero ellos grabaron eh, por patente su, eh, la, los cambios que le hicieron y ahora Mac es un tipo de sistema operativo de pago. Si nosotros queremos usarlo, debemos adquirir la máquina que tenga ese sistema operativo y además de eso debemos pagar la licencia de uso. Eh, Windows pasa una, una, ¿cómo le digo? Una, una situación particular debido a que como es sistema operativo de más uso en el mundo y no todo el mundo paga un sistema operativo de estos, que su, su precio de licencia está alrededor de 100 dólares más o menos entonces, no todo el mundo paga sistema operativo Windows. No todo el mundo se lo compra a Microsoft. Entonces, la mayoría, si no es el 68% o casi 70%, de los Windows que se están ejecutando en este momento en el mundo son piratas. Son versiones que no pagan licencia, sino que tienen un proceso de eh, clonación de la licencia, un crack. Y por eso, esos sistemas operativos son piratas sin licencia, ahora, eh, si bien Windows eh, gana en lo que son sistemas operativos de computadoras de mesa y laptops, Linux o Unix gana en lo que es sistemas operativos que se usan en dispositivos portátiles y aquí vamos a hablar de otro sistema operativo que se denomina Android. Android y eh, macOS, o el App Store de, de Mac, son los, los sistemas operativos de más uso en celulares. A pesar de que Windows también sacó una versión de Windows Mobile, eh, no fue tan popular. Y la que en estos momentos eh, gana en el mundo en uso de dispositivos móviles es Android. Casi, creo que por cada dispositivo Apple o iPhone, eh, o, existen alrededor de 8 dispositivos que usan Android. Entonces está ganándole una, en una relación de 1 a 8. Android, como les comentaba, es el sistema operativo que tiene una base Linux que ejecuta todas las aplicaciones de sus celulares. Si tienen ustedes un celular Android, tienen un celular eh, Apple un iPhone, este sistema operativo está ejecutado por el iOS eh, de, de, de Mac, que en, fin, en principio todos son Unix. ¿Sí? Entonces, en lo que es sistemas operativos de dispositivos móviles, móvil, gana Unix, gana Linux. En lo que es eh, sistemas operativos de dispositivos portátiles, de eh, computadoras de mesa y laptops, gana Windows. Ahora, vamos a ver qué, qué nos ofrece un sistema operativo con, con diferencia del otro. No voy a hablar de dispositivos móviles porque estoy seguro que ustedes están más familiarizados con eso. Vamos a hablar de dispositivos eh, fijos o computadoras de mesa o computadoras portátiles, lo que son laptops. Este es el entorno eh, con la interfaz de Windows. Aquí ustedes pueden ver, o si... Ustedes tienen Windows computador, más o menos van a ver esto. Eh, ustedes tienen un botón de inicio. Acá abajo tienen un botón de inicio. En ese botón ustedes hacen clic ahí y se les despliega una ventana con todas las aplicaciones. Tienen accesos directos de, a aplicaciones o a software. Eh, atajos, que se llaman. En la barra de tareas tienen la barra de tareas aquí. Tienen un botón o un espacio para configurar para configurar la hora y la fecha además de eso también tienen eh, ventanas por eso es que el sistema operativo se llama Windows eh, inter interaccionan con el computador a través de ventanas además de eso también tiene la particularidad de que hay una papelera de reciclaje que es donde yo puedo ahí dar toda la información que no necesito o las carpetas que no necesito y luego borrarla o recuperar Este es el entorno o la interfaz de Microsoft Windows. Este creo que es Windows 10. Sí, estoy. Hace rato que no uso Windows. Pero básicamente esta es la interfaz. Con esto es lo que ustedes se van a encontrar. Ahora vamos a ver la interfaz de una computadora Mac que corre el sistema operativo Mac OS. En este tipo de sistemas operativos, tenemos eh, una interfaz un poco diferente a la de Windows. En la de Windows, el, el launchpad, perdón, el, la, el botón de inicio nosotros lo tenemos acá en Mac, en, representado por el launchpad, que es todo esto que ustedes ven aquí. Aquí están todas las aplicaciones que yo requiero, que quiero ejecutar, accesos directos. Y además en el botón este que parece un cohete, ahí, al darle clic allí se me despliega una ventana con todas las aplicaciones que están instaladas en mi computadora. Además de eso también funciona a, partir, a través de ventanas y tiene otras funcionalidades, como por ejemplo botones de búsqueda rápida online o de configuración de notificaciones. Además de eso, yo puedo editar todas estas configuraciones de mi computadora, como por ejemplo, tipo de fuente color, eh, apariencia, en el botón de configuración de preferencias. Y en la particularidad, que también tiene una papelera de reciclaje, pero acá no se llama eh, papelera de reciclaje, sino que se llama trash de basura. Este es el entorno de Mac. Si ustedes tienen una computadora con Mac, se van a encontrar más o menos con este tipo de entornos. Acá yo notificaciones de, de Wi-Fi, volumen, estado de la batería y cualquier otro tipo de notificación. El otro tipo de sistema operativo del cual vamos a hablarles es eh, Linux. Linux. Al ser libre y al dar puerta abierta para que los, los programadores hagan sus propios programas e interfaces, tiene muchísimas interfaces, aquí les voy a mostrar Creo que tres o cuatro interfaces bastante comunes en Linux. Esta interfaz es una interfaz eh, Genome. GNOME. Tiene el Launchpad, está en la parte izquierda. Si ustedes dan clic aquí, este sería el botón de inicio. Aquí se despliegan las aplicaciones. Eh, tiene ventanitas de notificación. Eh, y algún tipo de información que me muestra aquí. Acá están todas las, bueno, están accesos directos a eh, a software que tengo instalado en mi computadora, puedo configurar internet, no hay ningún problema. Otro tipo de interfaz de linux es eh, xfce que es esta interfaz muy parecida a la de windows, por lo que algunas personas dicen que es muy muy parecida, tiene un botón de inicio en donde ustedes le dan clic ahí se despliega una ventana con nombres de aplicaciones que a ustedes darle clic ahí se ejecuta la aplicación es bastante similar a, a lo que era Windows en un principio. Windows XP era de esta manera. Ustedes le dan clic al inicio y se desplegaba una ventana con nombres y usted darle clic se ejecutaba la aplicación. Otro tipo de interfaz muy común en Linux eh, es la interfaz de Cinnamon, que es una vertiente nueva de xfcd Es bastante parecida, tiene un botón de inicio, tiene regiones de configuración acá abajo darle clic click acá se les despliega una ventana con aplicaciones separadas por grupo eh, los programas que funcionan en windows, windows y mac por lo general no funcionan en linux porque linux tiene la filosofía de que todo el software que se eh, ejecute en él es software de licencia libre software gratis entonces, no vamos a tener ahí el problema de, sí, Miguel, vas a estar de tener que pagar en algo. Ya vengo. Listo. Bueno, ahora seguimos con el otro, la otra interfaz de, de Linux y es una bastante vistosa, que es KDE. Eh, esta KDE es al principio muy parecida a lo que era Windows al inicio tiene un botón de inicio, dale clic y se despliega todo. Tienes acá abajo botones de notificación o accesos directos y en fin son bastante parecidos. Ahora vamos a entrar en una aplicación de Linux, una aplicación de Linux muy útil y es la terminal. ¿Cuál es? Esto se llama. Listo, entonces yo voy a entrar nuevamente en Jupyter Notebook. Sé que han tenido problemas, pero lo único que les pido es que tengan paciencia porque hay muchos usuarios usando eh, En esta pantalla de Jupyter Notebook, yo lo que voy a hacer es crear una nueva nueva pantalla para mostrar la funcionalidad de una consola de Linux. ¿Qué puedo hacer yo con una consola de Linux? Adicionalmente, yo he creado o he grabado en cada una de las carpetas eh, archivos PDB, que son moléculas que tienen ahí información dentro que ya vamos a llegar allá. Yo voy a entrar directamente a mi carpeta. También tengo ahí la información con, eh, con toda la información que, que registré. Ahora voy a regresar a la ventana de comandos de Linux. Y estos comandos de Linux, eh, yo los puedo escribir en una consola y me representan información bastante importante, bastante relevante. Estaba esperando que cambie. Listo, entonces eh, voy a empezar con los comandos estos que están a la, a la derecha. Les voy a mostrar para qué sirve cada comando. que marqué ahí en azul. Así que no se alcanzan a ver muy bien, que digamos. Vamos a colocar esto más grande para que se alcance a ver. Listo, ahí creo que se ve. Listo, entonces el primer comando... No sea, ¿todos me escuchan bien? ¿O hay algún problema de conectividad nuevamente? Sí, se escucha bien, profesor. Dale. Entonces, sí. vamos, a, vamos a ejecutar estos comandos escucho bien. en una consola de Linux. Y les voy a mostrar cómo hacerlo usando Jupyter. ¿Sí? Entonces, voy a ir nuevamente a la página de, de Jupyter. Y allí voy a crear un nuevo un nuevo, nuevo archivo, aquí a la parte derecha, Python a escoger Python 3, espero que se cambie y ahí me creo una, una consola o un notebook con blanco, el de cero, vamos a esperar a que se termine de ejecutar y que me muestre aquí la pantalla. Aquí no voy a usar celdas celda markdown. Todas las celdas que voy a usar son code, de código. Ya les voy mostrando qué es lo que voy a hacer. Luego, esto que yo hice acá se lo puedo compartir a ustedes para que ustedes lo tengan en su propio Jupyter. No hay ningún problema. Yo tomo a, lo que voy a hacer acá es de manera demostrativa para que ustedes vean eh, para qué sirve cada comando de Linux. Adicionalmente, mientras esto está cargando, les muestro que acá en el tablón de Informática Química hay varios materiales que yo he subido. Eh, he publicado, lo primero que publiqué fue la tarea esa, de familiarizarse con Jupyter Notebook, que fue la que hicieron. Luego subí un contenido que eh, es un video. Básicamente, ¿por qué Linux no es tan popular? Eh, si quieren entender más de lo que les estaba hablando, la popularidad de Linux en dispositivos móviles y no en tablets y computadoras, pueden ver ese video. Eh, además de eso, subí material de eh, Jupyter Notebook. Es eh, un documento Google, ahí... Básicamente, lo que dimos en la primera clase que es un JUPITER y aquí a mí se me olvidó mencionarle darle crédito a el doctor Fernando Pérez, que fue colombiano, un paisaje que, que creó JUPITER Notebook y hay Python. Eh, entonces, aquí hay un video de la, de la charla del profesor. Yo creo que ustedes lo tenían allá. Uh, bueno, aquí está todo lo que se debe saber: que es un archivo IPMB. Interfaz de notebook, que son las celdas, celdas de código, atajos de teclado y eso. Todo eso está allí en ese documento. Además de eso, también subí una entrevista que le realizaron al profesor Fernando Pérez, el cual fue el creador de Python, de iPython y de notebook. Está usted, si tienen interés en conocer la historia de este Paisa. Eh, ahí Está él hablando de los inicios de, sí, una de lo que es eh, cómo fue cómo inició con iPython y cómo esto convergió en Jupyter Notebook. Y finalmente en el en el tablón de informática química está el nuevo material que es de la. Perdón, está publicado la tarea, esta tarea de comandos ls en Linux. Ya vamos a llegar allá, pero si ustedes tienen acceso, la primera publicación que aparece ahí es el material de la sesión 2, que es la diapositiva que estamos viendo acá. Y ahí está la tarea ahí marcada. Lastimosamente no puedo marcarla con rojo como para que vean que, usted, que esa es la tarea. Si sí, eh, ahorita miramos lo de los accesos, no se preocupen, primero eh, abarquemos o, o des, des evacuemos todo lo que es concerniente a la, a la terminal Linux. Aquí entonces voy a ampliar la pantalla. Para que ustedes vean qué es lo que yo voy a escribir. Listo. Al ser una celda de código, aquí la celda es celda de código, código. Él, él, él automáticamente arranca con una celda de código si yo eh, quiero que sea otro tipo de celda simplemente se la pongo acá pero aquí es el código ¿Vale? entonces se dan cuenta que es una celda de código porque dice "in". Aquí? entonces esto al parámetro se pone verde y al yo escribir cualquier bobada aquí eso se va a ejecutar en esa, en esa celda de código si yo intento ejecutar esto me va a decir eh, yo no entiendo eh, no entendió, no entendió que era lo que yo intentaba escribir. Simplemente voy a borrar eso y voy a empezar a tipear los comandos Linux. Para escribir o tipear comandos Linux en la terminal, yo simplemente tengo que escribir un signo de admiración al principio. Eso le dice al programa que todo lo que voy a escribir después es un comando Linux. Claro está que esta consola corre Python, ¿sí? pero Python puede permitirme correr. Linux. Entonces, al colocar el signo de admiración, todo lo que yo escriba ahí dentro va a ser eh, Linux. Entonces, me voy a regresar a la diapositiva y el primer comando que voy a escribir es el comando date. O date, este comando que marco aquí, en rojo. Sí, el comando date es el que voy a escribir yo acá en la terminal. Ojo que al principio tengo un signo de admiración. El que cierra y escribo date. Y al darle run o control enter, que es otro atajo de teclado, de teclado, puedo correr esta celda. De run, ahí me dice que es viernes mayo 22. Y tiene un desfase de tiempo que son las 5.06 del año 2020. Está en GMT más 5. Entonces el comando date. Como ustedes se pudieron dar cuenta, lo que me muestra en pantalla es la fecha. ¿Sí? Con ese comando date tengo la fecha. ¿Por qué es útil? Bueno, algunas veces estamos tan encerrados que no, pues, no tenemos un calendario cerca y simplemente escribimos date y sabemos la fecha. Vamos con el siguiente comando que es cal. Y este comando me muestra en pantalla, comando cal, CAL, esperemos que retorne el Jupiter, CAL, comando CAL, me muestra en pantalla un pequeño calendario del mes en el cual estamos. Entonces, si yo le doy run me va a mostrar un calendario. Cuando el Jupiter tiene, está ejecutándose aquí donde dice IN, en el corchete cuadrado va a aparecer un asterisco. Mientras aparezca el asterisco, quiere decir que va a estar ejecutándose. Y debemos dejarlo eh, que ejecute el proceso que está haciendo. Este Jupyter está adelantado porque hoy no es 22 de mayo, sino 21. ¿Sí? Eh, es por la configuración del servidor en el cual está corriendo. Entonces, si ustedes la corren en un computador normal, a ver si acá me aparece, Les muestro mi terminal. No se alcanzan a ver ahí. Y corrí cal en mi computadora y me parece que estamos a 21 de mayo. Mi computadora usa Mac, pero Mac, como les dije en un principio, tiene un origen Linux, entonces yo puedo en Mac correr comando Linux. Entonces ahí me mostró un calendario con fecha de 21. Bien, entonces cada vez que yo corro con comando cal lo que me muestra es un pequeño calendario vamos con el siguiente comando comando bastante eh, bueno, inútil pero si sí, estamos aburridos en un computador no tenemos nada que hacer yo puedo escribir el comando causey y entre corchetes lo que quiero que diga la vaca causey es lo que diga la vaca entonces causey y entre corchetes eh, vamos a escribirle a Hola a todos. Entonces al correr este comando me va a aparecer en código ASI una vaquita que va a decir hola a todos. Vamos a darle run y aparece una vaca y dice hola a todos. Este es el comando code save". Cualquier cosa que vaya dentro de los, de los eh, comillas es lo que le va a aparecer a, a la vaca que dice code save". Entonces aquí Júpiter eh, la vaca va a decir Júpiter. Un comando muy parecido a Cosei, que es Cothink, que es eh, lo que piensa la vaca. Entonces, en vez de Cosei, lo va a cambiar por Cothink. Y aquí en vez de la línea de lo que está diciendo la vaca, va a aparecer Polita, y es decir que la vaca está pensando. Y va a pensar en ser o no ser. Se entonces la vaca ahora aparece pensando to be o no to be. Hay otro comando, eh, el co-think, el figlet. el figlet básicamente lo que me hace es, en pantalla me muestra un banner con las letras adornadas. Entonces voy a quitar aquí el co Ah, bueno, yo debía haber hecho uno para cada uno. Sí. Vamos a hacer, vamos a hacer eh, ordenado y vamos a hacer una celda para cada comando. Entonces, vamos a empezar con la celda dates. Vamos a correr date. me Apareció. La siguiente celda es calendario. Vamos a correr run. y muestra mostrar calendario. Sí, la tercera celda es... Eh, Couting, ¿cómo está pues ahí? Perdón. Ahí está la barca, la otra celda. Es eh, Couting. El amor es efímero. Listo, luego iba con... Bueno, ya había terminado Ya comisión. Ahora voy a usar la celda de Figlet. Figlet, eh, como les comentaba, eh, lo que me muestra es un texto el texto que yo escribo aquí lo va a mostrar como globos o adornado de cierta manera. Entonces voy a escribir aquí lo que yo quisiera que saliera ahí. entonces eh, Bienvenidos. Voy a correr esta celda, el picklet, lo que me va a hacer es imprimir en pantalla Bienvenidos adornado. Sí. Listo, entonces eso es lo que hace Tiglet. Cualquier cosa que yo escriba acá, con mi nombre, le va a aparecer escrita. El siguiente comando es el eh, comando factor. y Este es bastante útil cuando nosotros necesitamos factorizar un número. ¿Para qué lo necesitan factorizar? Bueno, Sí, depende de su asignación, pero si yo necesito factorizar un número simplemente escribo factor y el número que yo deseo factorizar como por ejemplo 1000 y ahí me van a aparecer los factores de 1000, o sea, el correo del factor de 1000 es eh, 2, 2, 2, 5, 5, 5, vamos a factorizar este 4, o sea, el factor de 4 es 2 por 2, esta aparece 2 por 2, eh, los números primos no tienen factor, por ejemplo 7, Factor 7, 12, 2 por 2 por 3 y así sucesivamente. No, creo que no está detenido. Estoy corriendo. Estoy corriendo el comando factor. Factor de 90. 2 por 3 por 3 por 5. Ok, voy a subir a CodeSafe, a CodeSync, como pidieron. La diferencia de Co Say con CodeSync es que Code Say le aparecen rayitas como si fuera un globo de texto, y a CodeSync le aparecen bolitas como si fuera un globo de, de pensamiento. Y entonces estamos por ahí factorizando. Cambia, la. Profe, como si fuera a cambiar la inmediata. Y me puedes repetir que no te escuché. Yo. Que lo, la diferencia es que cambia la viñeta, como las caricaturas. Sí, es como un texto de, de esa viñeta de, de, de que está hablando y la otra que está pensando. En fin, bueno, estamos en factor y factor de un número que yo escriba ahí me da eh, factores de ese número. ¿Qué otro comando está por acá? Y el comando ric. Lo por factor y el último comando, el comando ric. Este comando me genera en pantalla una falsa identidad. Uh, si ustedes se dan cuenta Linux funciona o tiene la peculiaridad de que eh, me sirve para hacer muchas cosas desde un teclado. Entre otras cosas, hackear. Eh, si ese es mi interés, entonces el comando ric simplemente me da una identidad falsa si, yo, si me están pidiendo la identidad así de rapidez, yo quiero proporcionar una identidad falsa simplemente escribo ric y ahí me da eh, un nombre falso con una dirección falsa un código postal e inclusive hasta un número de teléfono no sé para qué ustedes querrán usar este comando, pero bueno, ahí se los o sea, cada vez que lo yo lo ejecute me da un nombre nuevo, una identidad falsa nueva. Entonces ahí, Iron Shields. hoy esto está en inglés, entonces Lorenzo Bentley, entonces la información falsa de Estados Unidos, ¿no? alguien en Estados Unidos. entonces, son los comandos de uso de Linux eh, más graciosos. Son los que más risa dan. Ahora vamos a en los, los comandos serios. Entonces, eh, si me paro al final. Bueno, están, están ordenados. date, `ls`, Hay otro comando, creo. Bueno, ahí sí, sí, sí. Si ustedes les piden llenar información de, no sé, si están llenando encuestas, mira, ese comando Enrique es útil. Ah, bien, entonces ahora vamos a ver con los, con los comandos eh, más serios, o sea, comandos que no son tan, tan hilarantes. Vamos a colocar esto pequeño. De hecho, bueno, esto vamos a borrar. Ustedes tienen esa diapositiva ya arriba. Son estos comandos. Y con base en estos comandos es que vamos a resolver el, el, la tarea o la asignación para este... Vamos a cambiar de aquí para que se vea un poco mejor. Que sea... Y les comento, entonces, los comandos son aquí los comandos más de uso más común o más útil y que son más útiles en Linux. El comando BWLSCD, eh, bueno, ya les voy a decir qué hace cada comando. Entonces vámonos a, nuevamente acá al principio. Si ustedes en el teclado presionan la tecla A, acá afuera. Si ustedes quieren, o sea, si ustedes quieren editar la celda, separan dentro y se coloca verde. Si ustedes separan afuera, le dan clic afuera. Se coloca azul y en esa celda se ejecuta si doy control enter. Si yo quiero añadir una celda arriba, simplemente le doy A y se añade una celda arriba. Si quiero eliminar esa celda, simplemente presiono DD dos veces y se elimina la celda. Un atajo de teclado para en la A. Simplemente me añado una celda nueva y me paro dentro de esa celda, se convirtió en verde. Y voy a ejecutar los comandos de los cuales les estaba comentando. El primer comando el comando PWD. El comando Print Working Directory es que me imprime el directorio en el cual estoy trabajando en este momento. Si yo le doy Control Enter, ejecuto el comando en el cual yo estoy trabajando, el directorio en el cual yo estoy trabajando ahora es en la carpeta Home, o Masa, Informática Química y en la carpeta Masa. Entonces, en cada una de sus carpetas, si ustedes corren corre esto, le va a aparecer el, en dónde están trabajando. Ok. Comando PWD perdón, me indica si en algún momento yo estoy trabajando solamente en consola eh, y estoy perdido. Simplemente escribo PWD y me dice en qué parte estoy yo trabajando. ¿Sí? Entonces, el comando PWD es para esa utilidad. Ahora vamos con el comando LS. Donde estoy Mando ls lo que me ayuda o para lo que me sirve para mostrar eh, los archivos que están en esa carpeta. Si ustedes recuerdan, en la carpeta masa están todos estos archivos. Si yo quiero listarlos en una terminal, simplemente escribo ls y le voy a dar run. Y me muestra todos los archivos que están allá. Que están un title, estos IPMB y los archivos que yo les dije que copié ya en su... en sus. en cada uno de sus directores tienen estos mismos archivos. Y a mí se me olvidó guardar estos archivos, entonces voy a guardarlo aquí, les muestro. Se los voy a guardar en informática, química, slash, masa, slash. Y estos son comandos Linux. Listo. Si lo dejo así, tal cual como está. Y le doy Save. Ahora se crea como comando Linux IP y env. Si quiero confirmar esto, regreso acá a Informática Química. Y me doy cuenta que está comandos Linux IP y env. ¿Ok? Otra cosa que se me olvidó mencionar es que... Una vez que ustedes terminaron de trabajar, esto se guarda automáticamente, pero lo que no se hace automáticamente son los. Cada, cada vez que yo le doy clic acá, estoy corriendo un kernel o un, perdón, un diccionario nuevo. ¿sí? Si yo quiero correr este, le doy clic acá y, y me abre una ventana nueva. Esta es una ventana nueva. Y ya tengo dos ventanas corriendo. Ahora se colocaron acá en verde. Si sí, ustedes se dan cuenta que acá están en verde, quiere decir que eso está corriendo y está, está ocupando recursos en, la, en el servidor. Sí, una buena práctica es una vez ya terminé todo, o sea, ya terminé, por ejemplo, ya terminé Consencio 00, terminé, le doy clic aquí y le doy Shutdown. Shutdown lo que hace es interrumpir esa, esa ejecución y ya no se ejecuta más y libera le libera al resto de usuarios eh, recursos en, la, en el servidor. más no servidores de uso limitado. Entonces aquí está corriendo esta otra y una buena práctica es simplemente tener un solo notebook corriendo. Ustedes se dan cuenta aquí. Si ustedes quieren ver cuántos notebooks están corriendo en estos momentos, aquí en la parte de arriba donde dice running, que le dan clic allí y ahí está un montón de gente corriendo Notebook en estos momentos, Carvajal, Colombo, Cárdenas, Jurado, Olivero, Cortés. Sí. Listo. Entonces voy a regresar a comando Linux IPv, que es este. Entonces les comentaba primero que el comando D, eh, que me indique en qué directorio estoy trabajando es PWD, el comando que me indica o que me hace una lista de todos los archivos es LS. Si yo quiero que los archivos aparezcan en línea recta, le doy ls, que aparezcan en una lista vertical, ls menos l o menos uno, y me aparecerán en una lista vertical. Eh, si yo quiero que me muestre más información, le doy ls menos l y ahí me muestra cierta información de cada uno de los archivos, por lo menos cuándo fue creado, a qué hora, etc si sí, yo quiero que esto se muestre de mejor manera, con el ls-h. Bien, pasemos al siguiente comando, y el comando es... Eh, cd. Eh, bueno, si ustedes están trabajando y quieren cambiarse a otro directorio, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero bueno, aquí en este momento no me interesa mostrar cambiar de directorio, simplemente si ustedes quieren cambiar de directorio, dan cd y el nombre de directorio, cual se quieran cambiar. El otro comando es el comando mkdir, en eh, inglés make directory. Entonces, el, esto lo que hace es una carpeta. Entonces, yo le puedo dar mkdir y le voy a colocar el nombre carpeta nueva. Al correr este comando, eh, se crea una carpeta nueva. Entonces, yo voy a regresar a mi... Ahí que está creada carpeta nueva. Me alcanzan no, a ver ahí. Carpeta nueva. Cada vez que les salga, usted bueno, le van a sobreescribir para que para evitar cualquier inconveniente. Entonces, listo, ya con el, pato, con el comando, de, creo una. Eh, un comando parecido es el comando del. Bueno, voy a crear la otra. El comando Eliminar carpeta. El comando eliminar carpeta simplemente es de remove directory. Aquí lo que estoy haciendo es eliminar la carpeta nueva. Bueno, ya no debería estar. Carpeta nueva no, se desapareció de acá. Listo. Otro comando Linux bastante útil es el comando touch. Sí, no, y me decís la voy a subir. Está grabando, o sea, apenas termine. El... el comando touch, y con un nombre, el comando touch, lo que me hace, o que me permite, es crear un archivo nuevo. Entonces, simplemente, si yo le doy touch, y, no sé, sea, archivo.txt, esto lo que me va a hacer es crear un archivo que se llama archivo.txt vacío. Entonces, al correr esto, run, voy a obtener, voy a, voy a ver, aquí le puedo, voy a agregar uno acá, para que ustedes vean el, el S. Y ahí ustedes alcanzan a ver que ese archivo que yo creé ahí arriba, archivo.txt, .txt, está ahí eh, creado, y es un archivo vacío, no tiene nada adentro. ¿Cómo sé yo si el, que el archivo es vacío? Yo le puedo dar un ls-lh archivo.txt y al correr este comando me va a dar información de ese archivo en particular. Y Me dice que no tiene nada. El archivo 0 bytes. Sí, entonces el, aquí con el comando touch lo que hice fue crear un archivo nuevo. ¿Visto? ¿Qué otro comando es útil acá en Linux? El comando cat. El comando cat lo que me hace es mostrar el contenido del archivo. Entonces, como ustedes saben que el archivo txt está vacío, yo correr eh, cat. Archivo. txt, eso no me va a mostrar nada. Creo que ese archivo está completamente vacío. Bueno, entonces, dentro de de sus carpetas van a tener ahí ustedes unos, unos archivos .pdb, entonces si yo quiero por ejemplo ver el contenido del archivo .mol80.pdb copio esta información y le voy a dar cat .mol80 entonces al darle run y me muestra el contenido del archivo .mol80 ¿Sí? ahí está el contenido del archivo .mol80 Toda esta información que aparecía adentro es lo que tiene la molécula 80. Ahora, supongamos que yo quiero eh, contar cuántas líneas tiene este archivo. Yo puedo pasarle esta salida de CAT a otro programa de Linux que te cuenta las líneas. Para pasarle esta salida a otro programa, simplemente le coloco una barra vertical. Y el otro programa es WC-L y me va a contar cuántas líneas tiene este archivo. Correr esto run me va a decir que ese archivo tiene 133 líneas. Estas 133 líneas son una, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el final tiene 133 líneas. Entonces si yo quiero saber el contenido o la cantidad de líneas que tiene un archivo, simplemente corro ahí WC-L. Ahora, yo quisiera saber este archivo cuántos, si en este archivo tiene átomos de carbono. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que tiene átomos de carbono, pero necesito abrirlo para ver que tiene átomos de carbono. Sin necesidad de abrir el archivo, saber si contiene átomos de carbono. Para eso se usa el comando grep. Está por acá abajo. Ese comando grep me muestra o me permite a mí capturar o buscar algo con, usando una re, expresión regular. En programas una expresión regular es una cadena de texto que se repite en el archivo. Entonces yo, yo lo que voy a buscar es qué texto se repite en el archivo voy a buscar exactamente este, este texto que diga C, espacio link. Entonces lo que hago es simplemente pasarle la línea vertical esta que ustedes ven aquí resaltada esa es la línea vertical y le voy a, y la salida de cat se la voy a pasar al grep y qué va a buscar grep va a buscar básicamente donde diga SELIC. sí a yo correr esto solamente me va a mostrar todas las líneas que dicen SELIC del archivo mol80.pdb sí todas estas líneas si ustedes se dan cuenta dicen SELIC, SELIC, SELIC. En cuenta todas las líneas que dicen Celic, me las muestra el archivo. Y si yo quiero saber cuántos átomos de carbono tiene, simplemente le paso esto nuevamente con una línea vertical al menos l y me dice que bueno, tengo 24 átomos de carbono. De esa manera sé yo cuántas líneas, perdón, cuántas líneas aparece Celic que corresponde a los átomos de carbono del archivo. Aquí quiero hacer un par un momentico, ¿está esto claro? Sí, profesor. ¿Algún, ¿Algún otro tiene inconvenientes con esta información? ¿Puedo repetir eso, por favor? Dale. Bueno. El comando cat solito lo que me hace es mostrar en pantalla el contenido de un archivo. Sí, Aine, perdón, pero bueno, yo voy a subir esto y espero que lo escuches bien en video. Disculpa, supongo que el internet en estos momentos no está muy bien que digamos. Entonces les repetía, el comando cat, lo que me hace es mostrar el contenido de un archivo. Yo aquí tengo muchísimos archivos, pdb de otra, de otra índole. Y voy a, voy a jugar ahora con, con el archivo 90, mol 90 y... no sé. 95, ya sé yo. Al yo ejecutar este comando, en pantalla me va a aparecer el contenido del archivo. sí Si ¿Sí lo viste, ahí está todo el contenido del archivo. Ahí está. Es un archivo formato PDB que en, futuros, en futuras clases vamos a llegar allá, pero de momento simplemente lo que quiero que aprendan es que CAT me muestra el contenido del archivo. Sí. Ahora antes de llegar al eh, CREP y al WC, vamos a utilizar otro, otro comando que es el comando HEAD, de cabeza en inglés. Y el comando HEAD lo que me hace es mostrar los primeros diez, las primeras 10 líneas del archivo mol95.pdb. Si yo ejecuto este comando HEAD, me muestra solamente las primeras 10 líneas, no me muestra más. Si en algún momento yo quiero saber qué es lo que dice el principio del archivo, simplemente corro el comando head. Hay otro comando muy parecido que no me muestra la cabecera del archivo sino el final del archivo. Es el comando en inglés tail de cola. al correr tail de mol95 punto pdb lo que me va a mostrar son las últimas 10 líneas del archivo. Entonces, si se dan cuenta, que están las últimas 10 líneas. Entonces, el comando HEAD corresponde a las primeras 10 líneas, que son estas que están acá. Y el comando tail me muestra las últimas 10 líneas. Que son estas que están acá. ¿Sí? Entonces, si en algún momento yo necesito irme directamente al final del archivo, me voy con el comando tail O si necesito ver la cabecera del archivo, le voy con el comando HEAD. Listo, ahora vamos a intentar utilizar eh, comandos concatenados, o sea, anidar un comando con otro comando. Hay un comando que se denomina grep, que es de los, de los que están ahí abajo. El comando grep es eh, Get Regular Expression. Entonces Si yo le digo grep y la expresión regular va a ser la letra A a todos los archivos punto .pdb, él va a buscar todos los archivos punto .pdb y donde encuentre la letra A, me la va a mostrar acá en pantalla. Obviamente ningún archivo tiene la letra A minúscula, case sensitive. O sea, es, si le coloco la A mayúscula, entonces ahora vamos a mostrar todos los archivos que tienen A mayúscula. Ahí está ejecutándose. Recuerden que cuando está el asterisco allí, quiere decir que el programa está ejecutándose. Una vez cambia, ya terminó el programa de ejecutarse. Listo, entonces el comando grep A me buscó en todos los archivos donde, línea por línea, donde había una letra A. ¿Sí? Entonces en el archivo mol80, el primer archivo, hay una letra A en author. Hay una letra A aquí también. En la, y así, en cada línea donde él encontró una A, aquí encontró una A, encontró una M, me busca línea por línea. Si yo quiero entonces que me busque fluor eh, yo necesito darle esta expresión, que es la que yo quiero que él busque si se repite repiten los archivos. Entonces, al darle grep. Eh, fleek.pdb, al darle run, me va a buscar línea por línea los archivos y me va a identificar en qué archivos aparece Flúor. Entonces, en el archivo 80 solamente hay un Flúor. En el archivo 82 hay dos Flúor, que aparecen dos veces, y así sucesivamente. Entonces, el comando grep me sirve para buscar expresiones regulares y el comando cat me sirve para mostrar información en pantalla. Entonces, voy a usar estos dos comandos, la, la jugarreta entre estos dos comandos, para encontrar información relevante en los archivos. Por ejemplo, yo necesito saber cuántos carbonos, cuántos átomos de carbono hay en el archivo mol80, por ejemplo. Entonces, lo que tengo que hacer es mostrarlo en pantalla: cat mol80.pdb. Y luego pasarle esa salida de mol80 al comando de presiones regulares. Y entre comillas sencillas lo que va a buscar es que donde haya una C, espacio, espacio, espacio, y que diga link. Si, sí, más o menos lo que dice aquí, pero con fluido. Acá lo vamos a buscar con carbono. Al darle run, me va a mostrar todas las líneas del archivo mol80 que tienen átomos de carbono. Esto es lo que busco, Selic. Esto lo buscó, Selic. ¿Sí? Si yo quiero saber cuántas líneas de esas hay, es decir, cuántos átomos de carbono hay, le paso esta salida a otro programa de Linux que se olvidó mencionarles, que es WL. WL-L, eh, perdón, WC-L, es Word o que me cuente cuántas líneas hay. A darle RUN, entonces yo voy a saber que en el archivo MOL80 hay 24 líneas que dicen Celic. Es decir, hay 24 átomos de carbono. ¿Sí? Con este, con, con, con, concatenando estos comandos, yo puedo saber cuántos átomos de carbono tienen un archivo sin necesidad de entrar a abrir el archivo y contar línea por línea. Simplemente le estoy dejando a Linux que haga todo el trabajo por mí. ¿Ok? ¿Qué bueno que hice acá? Listo. A ver, ¿qué, ¿qué más opciones puedo saber? Bueno, puedo saber el peso del archivo mol80, que es con. Ah, bueno, los otros comandos que están por acá, pero es... copiado el comando cp, el comando que me permite copiar un archivo a otro archivo. Entonces, yo puedo copiar, por ejemplo, cp mol 80 pdb. Lo voy a copiar al archivo que se llama archivo.txt. Ahora les voy a mostrar una funcionalidad rápida de, de la terminal. Y es que si, siempre que yo tengo ahí el signo de admiración, el comando, si yo escribo la primera línea del nombre del archivo y le, le presiono la tecla Tab, voy a presionar la tecla Tab, me van a aparecer ahí los posibles nombres para completar. ¿Sí? Ya aparece una lista de nombres para completar. Entonces, por ejemplo, en MOL, con TAP, me, mu me muestra entonces que existen todas esas líneas para completar. Entonces, si yo soy flojo y no quiero escribir MOL 80, simplemente escribo MOL, TAP y selecciono el 80. ¿Sí? Y, y también si quiero copiar, esto lo voy a copiar a otro archivo. Eh, el que se llama archivo.txt simplemente escribo el A, perdón, AR, las dos primeras líneas, la presionar la tecla tap se completa ahí como archivo.txt. Entonces, esto lo, el comando CP lo que hace es copiar el archivo MOL 90 y lo va a reemplazar en el archivo.txt. Entonces, el archivo.txt no va a estar pasivo, sino que va a tener información de archivo MOL 90. Si yo ejecuto esto ahí ya copio el archivo mol80 al archivo moltxt si en vez de copiar yo quiero reemplazar un archivo en otro el comando que tengo que hacer es mb mb es de mover entonces si yo le digo mol 80pdb .pdb bueno, mol 80pdb .pdb a molécula .pdb se va a desaparecer el archivo mol80 y se va a crear un nuevo archivo que se llama molécula80.pdb. Molécula ¿Sí? Y ahí desapareció entonces mol80 y se creó un archivo que se llama molécula80.pdb. Lo moví de este nombre a este otro nombre. ¿Ok? También puedo eliminar, y este comando eh, bastante peligroso de usarlo, y pues, si no, el Linux, cuando ustedes borran, eso ya no se recupera. Cuando ustedes borran con este comando, con RM, ya eso no se recuperaba nunca y, y sí. no hay ni manera de cómo recuperar esa información. Entonces, al correr el comando RM, ustedes deben tener bastante cuidado. Entonces, este RM simplemente es... Eh, no, acá no hay checkpoint Entonces acá se borra y se borra si yo quiero borrar molécula 80 molécula 80 pdb al correr este comando la elimino ya no puedo recuperarlo de ninguna manera ¿sí? ahí se eliminó y puedo hacer lo que yo quiera y nada, se va a eliminar listo, ¿qué otro comando, me faltó por acá comando mb, no le estaba, comando rm Bueno, en fin, esos son básicamente la mayoría de los comandos que hay que comprender en Linux. Eh, y ahora entonces viene la tarea, que la pueden realizar ahora mismo si quieren. ¿Dónde está la tarea? Esta tarea de comandos ls en Linux. ¿Cómo está el trabajo? Bueno, a cada uno les creé un, sea, Hice una copia del archivo para cada uno, cada uno responde ahí. Pero bueno, ¿dónde está el, para poderla ver? En esta. Listo, entonces lo que ustedes van a hacer en su carpeta personal van a ejecutar el comando, de estos comandos que están aquí. Van a describir para qué sirve cada uno de esos comandos. Cuando o sea, ustedes hacen el s-r, ¿qué hace ese comando? En el s 1 cuando ustedes corren estos comandos, cuando ustedes corren este otro comando, ustedes corren este otro comando. Y además de eso, van a responder las siguientes preguntas. Eh, ¿Y qué comando en Linux corrieron para obtener la información que les da la facultad de responder esas preguntas? a ah, Una, ¿cuántos kil pesan kilobytes el archivo sesión 00 que le eh, La semana pasada, en la clase pasada. ¿Cuáles son las 10 primeras líneas de ese archivo? Ya saben qué comandos van a correr. ¿Cuál es el archivo PDB más pesado en kilobytes? ¿Cuántas líneas tiene cada archivo PDB? Lo pueden hacer fácilmente. ¿Cuál de los archivos PDB contiene Fluor en su estructura? ¿Y cuántos átomos de oxígeno tiene la molécula 81.pdb en su estructura? Esas son las preguntas que van a responder. Está fácil. Sí, pero de todos modos, si tienen cualquier duda, yo voy a estar por acá. Eh, hay otro comando que se me a mencionar, eh, el, comando LOLCAT, el comando LOLCAT. El comando LOLCAT lo que hace es igual que el comando CAT, que me va a mostrar la información en pantalla, pero eh, me la muestra como un iris. Entonces, yo que sé, molécula, mol90.pdb al correr el comando lolcat me va a mostrar la, los resultados pero como si fuera un arcoíris. ese hacía parte de los comandos de principio Listo, ahora lo que voy a hacer es voy a guardar esta sesión y se la voy a compartir en cada una de sus carpetas para que ustedes tengan un referente de lo que hay que hacer Allá, ustedes van a encontrar todo esto que yo escribí aquí, lo van a encontrar en cada una de sus carpetas, para que ustedes tengan un referente y resuelvan lo que ustedes, ya regalenme un momento y voy a hacer esa copia Profesor, una pregunta. Sí, claro. Eh, ¿Acaso en nuestras carpetas también van a estar disponibles esos archivos de mol para hacerlo? Sí, sí, sí, a, a por ejemplo, aquí de, a de, el contenido de la carpeta de San Juan? Ls de San Juan. totalmente inclusive a tener el archivo comandos linux.ipnv, que es este comando, este archivo que yo estaba escuchando. profesor no se le escucha. No, no estoy hablando, Carlos. Entonces, vamos a, yo voy a hacer una pausa mientras voy a ingerir el alimento. De unos 10 minutos. Y en 10 minutos regreso acá y a ver si ustedes han tenido algún avance o, o inconveniente con la tarea. Y con gusto resolveré ahí cualquier duda. Entonces, voy a hacer... A, son las 7.47. A las 8, más o menos 8 y 2 minutos estaré acá nuevamente. Entonces ya regreso. Sí. <laughs> Buenas noches nuevamente. Listo profesor más. Eh, ya revisaron la actividad? Revisaron el Clarum. ¿Quién no está invitado al Classroom para mandarle la invitación? Ya, ya revisamos. Ya revisamos. ¿Tienes tu correo institucional a la mano? Dale, por aquí? Sí, profesor, ya sale. Aparece comandos Linux como primera carpeta. Dale. Yo tampoco estoy en verdad, Randolph. cada uno va a tener su propia carpeta no van a resolverlo en el Jupyter solamente se van a apoyar en el Jupyter para resolverlo es decir por cada comando que les diga y que tecleen como ustedes no, supongo que no tienen computadores con linux eh, van a ejecutarlo en, en el Jupyter y van a responder las preguntas que están allí asociadas con entonces van a responderlo en el classroom más no en el Júpiter. El Júpiter solamente lo van a usar para eh, apoyarse para responder las preguntas que se les piden allá en, en el claro. Ok, profesor. Y bueno, supongo que ahí sí se marca como entregada, supongo. Profesor, eso quiere decir que la. Eso quiere decir que las preguntas que aparecen en la tarea se van a responder directamente en Classroom y en el Jupyter nada más vamos a, a realizar los comandos. Comandos, señorita, así es. Exactamente. Se van a apoyar en el Jupyter para escribir los comandos y van a responder solamente en el, en el Classroom. Ahora, en el grupo tengo más de 38 y solamente hay 36 invitados. No sé si alguno de ustedes no está todavía Yo invitado al Classroom. por favor que me, me lo diga por acá para enviarle la invitación. Yo no estoy, profesor. Wilder, ¿cuál es tu correcto institucional? Wilder. Ay. Marian tampoco estaba. Yo le mando la invitación a Mariana. Disculpa una pregunta. Sí, claro, dime. Eh... Y los comandos los podemos correr en la misma carpeta que usted creó, por ejemplo, en comandos Linux. O sea, como usted dice que solamente es para apoyarnos, no es necesario crear una carpeta nueva y, y de crearlos bueno, para correr los comandos para ver qué, para qué sirve cada uno. O, o sí, sí es bueno es necesario. Mira, mira, tú vas a entrar al, a aquí, o sea, primero entras a, a la tarea. ¿Sí? O aquí está la tarea, tarea de trabajo de clase. ¿Sí? Entonces, es la uh -huh. ahí la tarea en el principio te dice que usa en su carpeta personal del jupiter va a correr este comando ls-1 entonces te va a tu carpeta personal de okay. jupiter uh -huh. y ahí en, un, en uno nuevo o sea en un Ah, ok. O sea, creo uno tengo nuevo. que crear uno nuevo para poder correr los comandos. Y lo guardan con el nombre que ustedes sí, quieran sí. o no lo guardan, ni siquiera. Simplemente van a usar esto como, como apoyo para responder las preguntas. Como apoyo. Entonces, la pregunta del Jupyter, del, del... Ah, ok. Era, ejecuta el comando ls-1. Entonces, yo lo voy a ejecutar acá. ls-1. Y le doy run. Y bueno, me mostró esto. Entonces, ¿qué? La respuesta es que me mostró ¿Qué hace, ¿Qué hace el comando Ls-1? Bueno, eh, me muestra okay, okay. los archivos en una línea, en una columna. Eh, lo que se me lo ordenó. como me lo ordenó? Uh, no sé en qué orden. Ahí está en orden alfabético. No sé. Entonces, estas respuestas son las que tienen que colocar acá en el Classroom. Una vez ya estén, lo guardan y automáticamente me parece eh, completado. Ok, ya. Yeah. Rofe, Listo. disculpe, ¿me ¿podría, podría enviar ¿podría la invitación? ¿Podría repetir cómo, sí. cómo creó el nuevo Júpiter? Dale, señora, eh, ¿quién, ¿Quién estaba pidiendo que le invitara ¿Al Classroom? Yo. Yo, yo. No, Rofe. Tu correo electrónico por acá, tu correo institucional. Eh, me lo pueden mandar a la institucional, igual se lo voy a mandar. Sí, pero no lo tengo. O sea, si no te llegó la invitación es porque de alguna manera no lo tengo. Aquí en el chat eh, del... Dale. Se lo acabo de enviar. Listo, gracias. Y ya repito qué es lo que hay que hacer. Profesor, usted ya revisó la, la tarea pasada. No. No, no, no. Como buen colombiano, cuando vaya que subir notas para hacer cortes que voy a revisar, para el cortes que voy a revisar. <risa> Vanessa, creo que ya tú estás invitada, creo. Sí, aquí me parece que ya estás. B.S. Martínez. A mí no me sale ese mensaje. A mí dice, aquí me dice que ya está compartido. Gabriel, me puedes mandar tu correo institucional por acá. Sí, o sea, no te puedo invitar porque ya está invitada. O sea, ya me parece aquí, aquí me parece compartido. Profesor, ya yo le mandé el mío, yo no estoy en el classroom. Entonces, Vanessa, si quieres te elimino y te agrego otra vez, no sé. Sí, profe, sería lo mejor. Ya con Gabriel Corzo también está invitado. Aparece, no lo puedo invitar a este curso. A ver, vamos. vamos a ver. Vamos a ver quién está escrito acá. Sí, ya, ya, ya, ya pude entrar a dar Hola, muy bien. Bueno, ¿cómo okay, lo hice esto? Porque me no falta. Está tocando más quitar Esto ya se invita a ver. Abrir el curso, parece que es el mismo problema. Listo, profe, me llegó. Muchas gracias. Este curso. Eliminamos a Gabriel. Esta tarea está marcada para entregar hasta el próximo jueves. ¿Sabe? Una cosa es que yo no la revise hasta que vayan subir nota otra cosa que... Profesor, ya. Profesor, ah. ya me aparece, ya. Ok, no te elimino. No es necesario, entonces. ya me aparece. Dale. Sí, sí. Gracias. Bueno, eh, repito entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto voy a cerrar acá. Esto. Bueno, entonces, nuevamente, eh, en, su, en la carpeta de trabajo en clase, que está de comando Linux, ustedes la abren ahí y van a editar ese archivo. Que hay una copia para cada uno, así que no se preocupen. Va a editar, ustedes van a editar ese archivo de manera personal. Y la primera pregunta es, en su carpeta personal ejecute estos comandos Linux. y describe aquí su funcionalidad entonces el comando es ls-1 entonces lo que tengo que hacer es irme al Jupyter entrar en la dirección 51-158 y van a crear ahí, ustedes van a crear una nueva un nuevo, nuevo notebook, le dan aquí en nuevo, en la parte derecha y le van a dar Python 2 o Python 3, cualquiera de los dos está bien y se va a abrir una nueva ventana, una nueva pestaña y en esta pestaña, la cual ustedes van a usar como apoyo para responder a las preguntas de eh, la tarea entonces el primer comando que hay que correr es ls-1 entonces el primer comando es ls-1 a darle run, ahí le va a aparecer esto entonces Ustedes van a responder a esa pregunta, ¿Para qué sirve este comando? Y así todos los comandos ls o todas las opciones diferentes de ls que estaban ahí. Y además de eso van a responder estas preguntas que están acá. Basados en la información que les di ahorita de... Comandos en Linux. Y de esa manera van a responder entonces a la tarea que está programada para el próximo loop. Proyecto para el próximo web. Eh, no, el Jupyter solamente lo van a usar para correr los códigos que acá se les están pidiendo. Sí, por ejemplo, esta pregunta. Eh, yo que sé, ¿cuál es el archivo PDF más pesado en kilobytes? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es hacer un listado de todos los archivos PDF. y están todos los archivos PDF y aquí les aparece eh, cuánto pesa, ¿no? Si, sí, el Jupyter solamente lo van a usar para apoyarse, para responder la tarea. No van a usar el Jupyter para responder la tarea. La tarea la van a responder en el Google Doc de la, del Google Cloud. Entonces, mire aquí están los pesos de los 9, 9.7 9.8 10, 11. Entonces, el que más pesa es 11 kilobytes. Cualquiera de estos. pues, cualquiera de esos es la respuesta correcta. Acá hay uno que pesa 12. Ajá, y lo viene en a claro. Muy bien. claro claro, una vez. Lo que ustedes tienen que hacer es resolverlo y guardar. Una vez que ustedes guardan, a mí me aparece. Eh, aparece quienes ya lo realizaron. Aquí va Están todos los archivos de ustedes. Cuando ustedes lo respondan. Y aquí me va a aparecer que ustedes ya revisaron la actividad, entonces ya yo entro a revisar, simplemente. Entonces no es necesario guardar sesión 02, solamente Jupyter para responder las preguntas de la tarea. Y se envía en el Classroom. Y ya. Una vez terminen, sí, exactamente qué comando usaron para responder a esa pregunta. Entonces, yo respondí esta pregunta que el archivo más pesado en kilobytes era... ¿Cuál era? El mol83 Entonces aquí el archivo más pesado es mol ochenta Y corrí el comando, paréntesis o como ustedes quieran ls-l menos lh que fue el comando que yo corrí acá ya se dieron cuenta, yo corrí el S menor derecho. Así, para responder cada una de estas preguntas, tienen que colocar el comando que corrieron para poder responder la pregunta. de bueno, ustedes tiene una duda pertinente? Eh, eh, la, la, la, ¿Cómo es? ¿El lugar donde va a subir la tránsula? Se, se me pasó a preguntar la pasada. ¿Quién no tiene carpetas en el en el Jupiter, para crearle allá? Creo que dos personas me.. Sí, en Youtube creo que está la clase 1, no, no estoy seguro, no me acuerdo, voy a revisar de todos modos.